Ey, ey, ey. Las palmas las palmas las palmas las palmas Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. No doy por habernos visitado. Segundo porque vienen con un día acompañado. Fue lo mismo subir mirando para los lados que ver un grafiti sabiendo todo lo que ha pasado. Tiene razón. A ustedes ya les contaron. ¿Qué cosa? Todas las cosas que en este barrio pasaron. Pero okay. para ustedes es una fortuna venir acompañado del corazón de la gente. La cosa cultura. se pone buena si supieras que está al pelda y la gente que viene de Cartagena, pero tranchi. Puta Guatemala y la gente que visita el Perú la gazañas, sí, la gazañas RD y la gente que viene de España okay. Eso es para que construya Y si le está gustando, regale una ¡Uyé! Guatemala, corta que naquina Me van de llegar a España a la El Perú que se encuentra por allá Y también en el D Yo digo que lo que guaguaguá Porque quiero que me impara Que se sienta tuya que sega dominicana Que <tose> me lleve a la romana Que me la hace puta cana De pecar de Santiago a las 10 de la mañana La y que nadie lo Y sí, que vivo Juan Pablo Duarte, las hermanas Mirabal, pero te bueno, quita no show y a nadie de milita mi, sí. mis rimas no son escritas También soy de Red, directo de guachupita se lo pillas yo me veo para gente ya, que son novios los que veo Si tú me dices que sea tu esposo te creo Porque a las chiquitas lindas les gusta Major Todo feo ¡Hola! No digo nada No, no, no Y ella tiene talento Se entra a guarno y al Zúcar al mismo tiempo Al mismo tiempo, pero tranquilo que se mapea Y ella lo sienta junto y y así te trajeron uniformado. y así te trajeron un que así Me trajeron un improvisando en la y dice con una 13 y la barriga un improvisado sí, y sí, sí. sí, sí. sé que están casados? Okay. porque ella está feliz y tiene cara de bravo claro. regañado voy a improvisar Hola, morena, tiene un rostro genial. genial. Pero tiene cara de que cuando tu novio se va para el baño, tú le revisas el celular. El celular, pero bueno que aquí lo que así no es, porque yo rapeo y libero el estrés. ¿El estrés? Sí, yo libero el estrés, pero ¿Sí? Papá Noel se equivoco <risa> <risa> si la mes. Porque ese flow a la gente le fascina, fascina? y la señora se ve divina. ¿Cómo así? Me fascina la blusa que hizo con la cortina. Con la cortina, pero sigo improvisando. Sí si sí. nadie se parece al señor que tiene la casa que los globos se la llevan volando claro Pero tú eres una reina y me puedes explicar la forma en que tú te peinas porque tú eres muy hermosa lo malo es que tiene cara de dominicana celosa y celosa sí dime llega a mi templora yo soy la máquina improvisadora okay. eres lo más hermoso que hizo ahora sí. y lo malo es que tiene cara de champiñotas ¿no? eh. yo que sopló, yo soy pro yo me caso merecido y que rapero no te equivoques okay. porque ha llegado el papá si el de gavinco ya solitario claro pero bueno ella es una doncella tiene buenos gustos cuando con ella pero así. bueno mira de que no cacho casate conmigo que yo no llevo borracho no le creas. te cocino te lavo te plancho y si tú tienes novio me dejo pegacacho ese era pegacacho el novio se mamarracho tenía amante mujer tiene como 10 muchachos no, no le creas. Creo, no que eso es un abuso porque porque eso es mucha carne para un solo chuzos tú eres de rey no, tú eres guaguaguá él es de españa él es de por allá de por allá pero a ti te quiero preguntar ¿Qué? ¿Tú lo que necesita la célula dominicana. Pero bueno, alegría es lo que causó. Yo lo que haría hasta estar en pausa. Sí, sí, yo que tú el video ya lo pauso. Y si les gustó, quiero tú me un pauso. Increíble, mi gente. muchachos. <risa> Genial. Bueno, no piensas que le y ¿vale? Ponemos con el segundo round, que es lo parte del tempo Y acá los vamos a poner a bailar a todos. A Así ¿verdad? que vamos allá.